¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Aercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo, estoy hablando del mismísimo OJ. ¿Qué haces, Nico? Eh, estoy más que contento, OJ, en esta ocasión, puesto que logramos hacernos con este cómic tan llamativo que se llama Motosierra. Motosierra, de la editorial One Shot. Deben haber visto tal vez el video anterior que hemos dedicado a una de las entregas de esta colección. Estamos hablando de El controvertido Red Cartón. El red cartón, cómo olvidarlo. Sí, por nuestro amigo Johnny Mignola. Una historieta a la que le dimos con un palo, básicamente, en cuanto a su guión, pero que le echamos muchas flores a su dibujo. Sí, y que recordaba también un poco a todo esto del. esto de One Shot, que, se, que era. Una, una ramificación de Editorial Meridiana, aparentemente. Sí, en la, creo que estaba medio curada por Carlos Trillo o algo por el sí, estilo. Sí, sí, Como... me dice, de hecho. Traducción, Carlos Trillo. Traducción. Esto es interesante. Sí. Porque todas las demás creo que son historietas hechas por argentinos. En esta ocasión tenemos algo que es sumamente difuso. Ahora vamos a hablar de eso. Cuestión que logramos conseguir. Este motosierra que nos había llamado la atención por una serie de dibujos que hemos visto... En otras publicaciones la conseguiste, Nico, si no me equivoco, en Librería Palito. La he conseguido en Librería Plata. Palito de Mar del Plata, que todavía tienen una enorme cantidad de cosas interesantes. Sí, material viejo. ¿Cuánto te costó? 100 pesos. Me costó no tan no, me costó 150. 150. <risa> 150 no, miento. Creo que me costó 250. Eh... Están 2 por 500, sí. No. Dos cómics por 500 venden. La inflación llega a Palito. Y, sí, sí. La cuestión es que hay un montón de copias de Motosierra. Vamos a hablar qué es Motosierra. Es una historieta cortita. Vemos que tiene. 40 páginas. Menos. Debe tener menos de 40 páginas. 24, Va, puede ser, tal vez, que tenga 40. Algo así. Eh... No, debe, debe tener. 30. 30 sí, 30 24 páginas tiene. Exactamente 24, de hecho. Ahí vamos. No tiene ningún tipo de explicación, de introducción ni nada. Y el único atisbo de crédito que vemos, que también se repite con lo que pasó con, con Red cartón, con cartón, Woody Woodpecker, el dicen pájaro, que es el, el pájaro carpintero. El pájaro carpintero supuestamente dibujó esto. Eso me molesta un poco, porque y, yo quiero saber quién carajo lo dibujó, porque están buenísimos los dibujos. Lo dibujo. ¿Qué pasa? He hecho una breve investigación basándome en esta información que vemos acá. La ilustración de portada dice Alberto Ponticelli y Francesco Ciampi, o Ciampi, no sé cómo sí. se dirá. Uno de estos, creo que era Ponticelli, es un dibujante de la puta madre. Estamos He visto hablando... que tiene otras historietas, eh, unas historietas buenísimas, y estoy casi seguro de que es el, el que dibujó esto, es un italiano. Estamos hablando, claro, de italianos, de ahí viene la traducción. Sí, sí, sí. Eh, porque vi una historieta que estaba buenísima, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero voy a dejar una imagen acá. ...para que se vea en la pantalla de la historieta en cuestión... ...que tiene un estilo de dibujo muy parecido... Eh, ...una técnica similar y pareciera que es él... ...el que dibujó esa historieta. La pregunta que no me va a dejar dormir Nico es... ...si son estos tipos, estos italianos quienes hicieron la historieta... ...¿quién carajo es el pájaro carpintero? Y no sé qué pasó ahí... ...porque también Johnny Miñola. Mm. ...y tal vez incluso el otro cómic que se ve por acá... Eh, no sé quién dice que es el autor, pero no sé si también tendrá un seudónimo... No, este no. Este acá dice Sol, Sol Rack, algo así. Mm. Que estaba también este cómic en... Sí, yo lo, lo, lo había pispeado. Abrimos el, la historieta de estos héroes anónimos que le hicieron. Y acá vemos una especie de firma, ¿no? Sí, dan... Que no leo un carajo lo que dice. Porque además tampoco se parece a ningún nombre de los que vemos acá. No, no, parece es tan banda. Es raro. ¿De qué se trata este cómic, OJ? ¿De qué se trata? Eh, es cual? un cómic que... No quiero pecar de... De molesto, de pelotudo sí. eh, Es un cómic que está narrado en primera persona De una mm. manera medio poética, digamos Sí, un clásico A mí personalmente me aburre sí. Porque es un poco difuso lo que dice, viste Son como todas cosas poéticas y de a la vez violentas Una poesía sobre la violencia Los dibujos están buenísimos Los dibujos están bárbaros Y mirá eso, boludo, qué raro Sí, sí, sí, sí. Con... los dibujos están impresionantes Una fotito los dibujos están impresionantes, eh, me encantan. Por un momento pensé que era un platense el que dibujaba esto, eh, responsable de este fanzine que he disfrutado yo en los 90, yeah, porque actividad. tiene mmm, el estilo de los dibujos estos, este era dibujado por cuatro o cinco chabones, el estilo se me hizo parecido en los dibujos de un chabón en particular, pero no, nada que ver, era un italiano, mm, bien, bien. vivía en otro lado, nada, absolutamente nada que ver. ¿Qué loco ese fanzine, Nico? Sí, este me fanzine vas... me gustaría hablar en algún momento a futuro. Estos dibujos son, que es el mismo sí. que hizo en la primera página. Estos dibujos me resultaron parecidos. A mí me no. a uno, que te, uno, un fanzine en particular que nunca pude rastrear porque era un fanzine que no tenía mail, no tenía nada, que se llamaba Este Soy Yo, ¿no lo ubicás? No, no. Uy, te Tendríamos que hablar de fanzines porque acá hubo varios fanzines. Había uno que se llamaba Niomo, acá en La Plata, sí. hace 20 años más o menos que también fue como tuvo varios números, era así chiquitito, cosas muy lindas en los fanzines. ¿eh? Si quieren que hablemos de fanzines, déjenlo en la caja de comentarios y vamos a mostrar algunas joyitas. Tenemos así un por el estilo. Para mostrar cosas muy lindas, Nico, como esta sombría. Sí. Sigamos con... <risa> sí, no. sí, sí, Parece sí. De Max, de pronto. Sigamos con Motosierra. Eh... Habla de un ángel, de... es como un psicópata el chabón. Vida, instrucciones de uso, capítulo 4 Fe, si no tienes nada en qué creer Inventa Me aburre, qué sé yo viste oh. O capaz que soy medio Medio boludo, viste Para entender todo esto, viste, capaz que los europeos Son, viste, más sofisticados <risa> No sé, no sé Cuestión que, bueno Disfruto muchísimo hecho. de los dibujos mira lo que es esto Se ha hecho mucho, pero sí, los dibujos están súper interesantes Me encantan esas, esas mandiburitas ¿no? Sí, un montón, montón de dientes, dientitos. ¿viste? Sí. Eh, la manito acá también mm. Es un psicópata El personaje, es un psicópata que anda con Una motosierra Medio leatherface, porque sí. fíjate que tiene una máscara También el chabón Tiene ¿viste? una máscara y tiene una, un corbatín Sí, acá está re leatherface sí, Entra... Leather face. entra... A una habitación donde hay una mina limpiando. Reza, hermana. Arrepiéntete de tus pecados ahora que llega el castigo. Chan. Y después como que la termina cocinando, ¿viste? Te pone acá... Mientras te muestra cómo va triturando el cuerpo de la mina. Te pone instrucciones <ríe> de cómo... Instrucciones de cocina, ¿viste? Cómo se hace. Montaje de los accesorios. Este me aburrió muchísimo, boludo. Sí. Porque era tipo... Me describía cómo... Cómo montar una procesadora. Mira qué bueno esto no mató Pellanico. Bla. Sí, buenísimo. Buenísimo. El dibujo está excelente también. Eh, me gusta muchísimo el estilo de dibujo. Eh, después estaba este tipo que era. Que es como un Kennedy? Como un. El presidente, dice. Sí, el Kennedy. Eh, y habla de cosas de los presidentes, viste, qué sé yo. Eh, sigue motosierra haciendo de las suyas, hay una vieja acá que parece que vive junto a motosierra una vieja medio barca. pues no sé viste no entendí mucho no, es confuso el cómic sí. ¿no? es muy confuso yo lo leí puedo decirles que lo leí ¿eh? pero es básicamente este tipo matando gente no, no intenté no me esforcé mucho en entender por qué mata a la gente mm. simplemente me he dedicado a hipnotizarte con a disfrutar dibujos. de los dibujos sí que están buenísimos por un momento hasta pensé también que podía ser Nuestro gran amigo Johnny Miñola <risa> no. Pero no, no no Pensé de hecho que por un momento podían hacer Todos los one shot dibujados por la misma persona Pero con distintos estilos ah. Pero no, una estupidez Eso, eso no. que se me ocurrió No, no, una no estupidez. es el caso, no es el caso. Eh, Acá que hay otro Hay como otro, otro motosierra viste, hay dos, hay dos maniáticos Uno que tiene una moladora Creo que se llama moladora, ¿no? Y otro que tiene una motosierra Qué lindo se, se enroscan. Mira, tiene como un, como un de sumo. calzón de zumo. Nuestro amigo Motosierra acá. Motosierra le corta cortada. la cabeza. Y mira qué bueno este bicho. No, como un. fin fan, fun. Sí, como un dragón. Eh, que también le dice cosas que son un poco confusas. Volvemos al. al blog. Blood. Corta al dragón, mete la mano Le saca el corazón Le saca el corazón mira qué bueno Sí, cara. leaky paper, muy lindo el querido leaky paper Y un corazón un corazón recortado <risa> y pegado Está muy bien, está muy bien Este dibujo que fue el que vimos en, no sé si en una six ah, o algo así ah, Que por este me llamó la atención sí, el cómic Sí, lo hemos visto ese dibujo, que era una, una publicidad Sí, sí, sí no sé, ¿eh? Y creo que no a Voy Vampiro lo vimos tal vez se te presenten alguno de los videos que hemos hecho en el voy, pasado pero sí sí de hecho sí nos paramos a hablar de eso hmm. esto parece los tipitos de este de Jack del de del mundo de Jack parece este sí tiene una mascarita de, de Jason sí sí sí de una hormiguita eh, y vemos que Motosierra sigue <ríe> Rico, así como empezó, terminó. Así como empezó, terminó con el tipo yendo a masacrar a todo el mundo. Hasta otra, dice. Ahí, un cómic que no tiene ni pies ni cabeza. Pero que tiene unos dibujos de la puta madre que están excelentes. Y que evidentemente fue el principio de un de un artista que hizo grandes cosas por la información que, que he podido tener. Sabemos si hubo. ¿Qué onda con esto? One shot. ¿Qué onda eh. con esto? Es, es un poco enigmático. ¿Qué pasó acá? Año 99, una época Mirá, convulsa. 25 feria del libro, Buenos Aires, 99. Primer eh. premio de historieta. Pero no decía esto Primer... en, otros, en sí. otras publicaciones también. Tenemos el red cartón ¿no? Tenemos el red cartón. Vamos a ver qué pasa con el red cartón. Miren esto. Primer premio Red historieta. Cartón también dice primer premio de historieta. ¿Será para la editorial? ¿Será eh? para la editorial? ¿Para la colección? ¿Viste? Eh, es raro esto. Es raro esta... 1999. Esta colección de cuatro historietas. Me han dicho... Eh, no, sé, no me acuerdo si fue en un comentario de acá de los videos... O en el Instagram de Arsid... Que Hoover es terrible historieta. Sí, sí. Me han dicho lo mismo. Dicen que... Mmm, Trillo y Safino. Safino eh, me suena, me suena, boludo, lo debo mm. haber visto de algún otro lado, en este momento no me viene de dónde, pero bueno, vamos a tener que hacernos con Hoover. Para pará, ¿Trillo? ¿Sí? Ah, mirá, bueno. Y si sí, Trillo fue el que sí. el que tenía algo que ver con esta colección, si estuvo tan metido como que tradujo este cómic, eh, y también escribió este una historieta de él tenía que haber. ¿viste? Qué bien, y eso sí, suma muchos puntos, Nico. Sí. La tapa está excelente, ¿eh? De motosierra. Está mm, linda, lo, medio lo bisley. Sí, tiene ese estilo sí. típico de esa época. Hay una cara, una cara tapada, lamentablemente tapada, sí. Muy a lo que le enfabri también. Sí. Muy simpático. Y bueno, creo que mucho más no se puede decir. Hasta aquí hemos llegado. Si saben algo sobre esta historieta, sobre esta colección, que Tantas preguntas nos, nos propone. Pájaro carpintero, si estás ahí, mandanos un mensaje, por favor. Los invitamos a que dejen en la caja de comentarios eh, todo lo que, lo que sepan, las opiniones, sus anécdotas que tengan, si es que vivieron esta época, si en su momento compraron los cómics estos cuando salieron. Que se suscriban al canal si les gustan los videos y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Si nos quieren hacer el aguante, compartan este video con sus amigos y amigas entusiastas de los cómics. Y síganos en Instagram, donde compartimos muchísimas cosas más y hacemos que esta comunidad crezca. Eso fue todo, y espero que les haya gustado.